Será la próxima semana cuando residentes en la tercera etapa de los espínola en esta ciudad visiten las instalaciones del Instituto Nacional de Agua Potable Alcantarillado Inapa para, según las declaraciones del dirigente comunitario Bienvenido Valdés, retomar la lucha exigiendo el servicio de agua potable. Eh, va a ser rigurosa porque principalmente el martes vamos a hacerle un piquete a Inapa porque ya no aguantamos más. Ustedes saben que ya a mí me da vergüenza decirle eh, a, la, a la prensa que tengo 11 años luchando por agua aquí en, lo, en los Espínolas y Napa no dice esta boca mía. Es decir que nosotros esta semana vamos a comenzar de nuevo, a comenzar de nuevo una lucha contra INAPA porque ya no aguantamos más. Sobre la posibilidad de formar parte del llamado a huelga convocado por comunidades rurales de esta ciudad para los días 16 y 17 del mes próximo, Valdés no la descartó. Fíjense, no, yo no puedo decirle que, que nosotros nos vamos a sumar a, la, a, la, a esas actividades, pero a este gobierno eso es lo que hay que hacerle, unir, unirnos todos, todos unirnos para hacer lo que se trabaje. Porque aquí la, los funcionarios de este pueblo no dicen esta boca mía, ni son, son sólidos, ciegos y mudo Recordamos que semanas atrás los miembros de la Junta de Vecinos San Miguel de la Respiria Comunidad realizaron una rueda de prensa en donde anunciaron, que saldrían a las calles a protestar. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.